Hola, una vez que ya hemos visto cómo darnos de alta en la herramienta Genially y qué posibilidades de trabajo tenemos con ella, vamos a ver cómo funciona la edición. Voy a escoger una presentación, por ejemplo, y ya hemos dicho que para cualquier tipo de recurso la interfaz de edición va a ser la misma. Voy a coger una que sea de educación, esta que es nueva, pincho en el símbolo positivo, me está diciendo que esa plantilla únicamente está en este color, no lo puedo modificar, pero voy a usar usar esta plantilla. Bien, ya me ha abierto el editor, esta es la apariencia que tiene y como veis tengo a mano derecha la posibilidad de ir añadiendo más diapositivas a la presentación, un menú en la parte superior y un menú en la parte izquierda. Con el menú de la parte superior voy a poder ajustar los ajustes, como veis puedo cambiar el estilo de las etiquetas, que sea en blanco o en negro, que estén paginadas mis diapositivas o no, que estén habilitados los títulos, el poder compartirlo, poder activar el modo pantalla completa, puedo modificar el tamaño de la página, cuidado que está en píxeles, esta parte de aquí es para versiones Pro el soporte llegaría a ayudas me abro otra pestaña con un menú de ayudas aquí es donde pondría el título Ami Geniali, este botón es para guardar el trabajo que estoy haciendo aunque hay auto guardado, es interesante que para evitar sorpresas vayamos guardando de vez en cuando nosotros también, la posibilidad de hacernos Pro la descarga solo para versiones Pro la previsualización de la presentación ahora mismo solo hay una diapositiva por eso es tan corta, la posibilidad de compartir nuestro trabajo en redes sociales con un link o con el código HTML que podremos insertar en nuestra web, en nuestro blog o en nuestra site y el botón de menú que me posibilita cambiar el modo en el que estoy trabajando, ya sea como diseño como capas o salir del modo de diseño, de edición. Vamos con la parte derecha donde van a ir apareciendo las páginas que vayamos creando en nuestra presentación. Si yo pincho en el símbolo más, me aparecen todas las plantillas prediseñadas que tiene Geniali preparadas para que nosotros sobre con la misma estética de la portada y yo puedo seleccionar cualquiera de ellas. He añadido varias aquí a mano derecha para que veáis un poco en qué consiste el trabajo con, con estas plantillas y que además puedo añadir dentro de estas presentación trabajos anteriores porque me da el acceso a mis genealys. Entonces, imaginaos que ahora quiero añadir esta, pues simplemente la selecciono y la añado y ahora aquí tendría todas las que he añadido y finalmente otra de otro genealys que ya tenía preparado. Si veis en la esquinita aparecen un simbolito que me permite eliminar la página, confirmar, o el otro simbolito que me permite duplicar la página y así, pues si tengo una diapositiva que quiero repetir con diferente texto, pues la tengo duplicada y trabajo sobre ella. Como veis, puedo modificar de sitio simplemente pinchando sobre la diapositiva y arrastrándola al sitio que más me interese, pues que quiero que esta de gracia sea la última, la pincho y sin soltar la pongo la última. Pues ahora vamos a ver cómo trabajar con toda la parte izquierda, que es la que me posibilita modificar las diapositivas vamos con la parte fácil que es el texto puedo añadir títulos, subtítulos y diferentes tamaños de texto según me interese voy a pinchar en uno cualquiera y veis que me aparece aquí sobre él puedo trabajar el tamaño y como en cualquier editor de texto pues trabajo el tamaño de la letra el alineado, la negrita lo que siempre vemos en todos los editores de texto la novedad está en este botoncito de aquí que es lo que nos permite Ali es la interactividad porque es una presentación dinámica al pinchar sobre el botón me aparece un cuadro de diálogo donde me pide que elija el tipo de interactividad que es lo que quiero que haga cuando se pulse sobre ese título o se pase el ratón por encima del título que aparezca una etiqueta que aparezca una ventana que se vaya a una página concreta o que se abra un enlace vamos a probar con etiqueta por ejemplo escribo aquí un texto y como siempre lo trabajamos como un editor de texto con la parte de arriba lo puedo hacer en negrita cambiar el tipo de letra, tamaño etcétera, incluso puedo añadir una imagen, cuando lo tengo listo digo guardar y si quiero ver cómo queda tengo que ir a la previsualización en este caso al ser una etiqueta como veis si paso el ratón por encima de mi elemento con interactividad, lo que sucede es que aparece la etiqueta con el texto que he creado y la imagen, salgo de la previsualización y vuelvo, hemos probado ya con la etiqueta, vamos a probar ahora con la ventana para que veáis la diferencia voy a la previsualización y a Ah, si veis no aparece mi etiqueta no aparece el texto y mi imagen si paso el ratón por encima del texto tengo que hacer clic esa es la diferencia entre etiqueta y ventana cierro la previsualización y cambiamos la interactividad a ir a página aquí me aparecen todas las páginas que tengo prediseñadas ya dentro de mi presentación para que indique a cuál quiero que navegue voy a poder seleccionar esta de aquí guardar me voy a previsualizar y veis que si hago clic me ha navegado directamente a esta página por último Enlace. Aquí insertaríamos la URL de la página donde queremos que navegue, guardar y vamos a la previsualización. Ahora si pincho sobre el texto me abre la página que yo he pedido que me abra. Sigamos ahora con los recursos y puedo insertar formas, me dan prediseñadas un montón de ellas, líneas, botones, letras y números, ilustraciones... Iconos Y esta parte de aquí está muy bien porque me enlaza directamente con Pixabay, que sabéis que es un banco de imágenes libres, o con Gify, que es un banco de GIFs muy conocido. Fijaos, si le pincho a Gify, directamente me aparecen los unos GIFs. Voy a seleccionar uno de ellos y veis que es un GIF animado que yo puedo trabajar las dimensiones y colocar donde quiera, pues como se hace en cualquier otra herramienta. Voy a buscar Pixabay y aquí puedo hacer una búsqueda de imágenes que a mí me interesen y las inserto porque son imágenes libres. En cuanto al fondo, puedo subir imágenes propias para crear un fondo con una imagen mía propia o cambiar el, el color del fondo. Aquí tiene más tramas. Puedo seleccionar una foto de mi escritorio o de mi PC y establecer como imagen de fondo. Lo que quiero que veáis ahora es que solo me lo ha cambiado para la diapositiva en la que estoy trabajando y me conserva la estética de las demás. Voy a quitar a los muñecos esto que me está volviendo loca. Puedo ver también algún elemento pues porque quiera insertar algún vídeo de YouTube o algún elemento de Facebook, música de Spotify o de SoundCloud, gráficas, artículos... Recordar que en Beber supone insertar cosas de otros sitios. En este caso, pues puedo trabajar con YouTube, como habéis visto, o directamente un código HTML o archivos de Drive, incluso una ubicación. Pues porque estáis haciendo una presentación del colegio y en la última página queréis en añadir una ubicación de dónde está vuestro colegio a través de Google Maps. Y este último apartado nos permite insertar imágenes, ya sean desde Internet, porque copie la url de una imagen que me interesa o desde mi propio equipo. Nos quedaría ver el botón de interactividad donde bueno pues como hemos visto ya anteriormente puedo hacer que aparezca una etiqueta, una ventana que se movilice la presentación a otra página diferente o abrir un enlace fuera de la presentación a otra url. Eso lo puedo hacer utilizando cualquiera de estos iconos. Puedo trabajar con cualquier elemento con este diálogo, cuadro de diálogo que me aparece aquí arriba, es decir, si selecciono la imagen pues voy a poder hacer todo lo que aparece por aquí, recortarlo, reemplazarla, cambiar el fondo, la opacidad, ponerle un, un título y si se trata de texto cambio el tipo de letra como hemos visto y todo lo que tiene un procesador de texto. Cuando ya tengo lista mi presentación le doy a la primera y le digo que haga una previsualización de toda Voy navegando con estos botoncitos de aquí, como vimos ya en otro vídeo, o con los de aquí abajo. Como veis el resultado siempre va a ser una presentación dinámica, es decir que todos los elementos tienen animación. Y con eso habríamos terminado de ver la interfaz de edición de Geniali. Espero que os sirva.